Bienvenido a mi canal, soy El Caminante Micto y hoy estoy de luto, así como muchos dentro de la manósfera y algunos cuantos dentro de la comunidad de seducción, porque hoy el hermano de Alan Roger Curry anunció en su cuenta de Facebook que este, pues Alan había fallecido, no sé si su hermano ya tenía el conocimiento previo. No sé si Alan Roger Curry estaba hospitalizado previamente. La cuestión está en que hasta hoy eh, su esposa, Yamila Curry, publicó en su perfil de Facebook. Por cierto, pues lo publicó de manera privada, nada más entre sus amigos. Publicó el mensaje... Eh, hago el anuncio con gran tristeza de que mi amado esposo Alan Roger Curry falleció este 28 de noviembre de 2012 entonces cuando yo veo esto voy, dije voy a investigar o sea previo a esto yo lo había visto en una publicación que hizo un tipo en, en YouTube y dije ay qué raro Después me metí me metí a Facebook Y me metí a uno de los grupos eh, Donde Alan Roger Curry es, es administrador y tiene, a sus, y tiene a sus moderadores Y ahí fue donde, donde lo confirmé Porque pues se, se vio una, una publicación de este suceso Y pues es una pérdida lamentable. Alan Roger Curry nació el 3 de marzo de 1963 y pues al día de hoy tendría 59 años. Eh, dejó en vida. Bueno, dejó en vida. De aquí voy a publicarles, voy a cambiar la mostrar pantalla. Pues, si se fijan, este es el perfil de su esposa. Todo está privado. Lo único que tiene es una foto de, de ella con su hijo de dos años. Aquí la, eh, la página de Alan Rear Curry, o mejor dicho, su, su perfil personal. También no hay nada... Eh, no hay nada público desde el, dos, desde el 14 de septiembre donde hizo esta publicación que su hijo en ese entonces cumplió dos años y aquí es donde está el perfil de su hermano en donde aquí confirma hace cinco horas y previo a eso hace, o sea técnicamente eso fue hoy y pues aquí le están dando sus condolencias a su hermano. Y obviamente no le puedes dar sus condolencias a, a su esposa porque tiene todo privado. Pero pues a su hermano sí le pueden escribir, dar sus condolencias. Y es lo que hay. Voy a dejar, voy a leer este, este texto. Este texto en particular que me pareció interesante con respecto a, a cómo muchos consideraban a Alan Roger Fury como un pico up artist, o un púa, artista de ligue, artista de la seducción, como le quieran llamar, pero él mismo aquí, lo deja claro, él escribió su propia biografía en esta página, se las voy a dejar en la descripción, la tenía en Wikipedia, pero pues... Bueno, esto es, aquí se las voy a compartir para que ustedes ya lean todo lo que quieran leer con respecto a la vida de Alan Rear Curry previo a su muerte. Y esto me, me quedó desagradable. Dice, I am not a pick artist, never have been, and I will never refer my, to myself as such. En español... Yo no soy un artista de ligue, pua. Nunca lo he sido y nunca me referiré a mí mismo como tal. Y aquí describe. Yo describo un artista de levante o un pico artista, un púa, como un hombre que emplea trucos psicológicos, Mentiras y juegos de manipulación para persuadir a mujeres ingenuas y tener sexo casual con ellas. Esa es la, este, la definición de lo que para Alan Royer Curry era un pickup artist, un púa. Ya lo había comentado con ustedes en otra ocasión. Ah, pero pues es lo que hay. Debo decir que Alan Roger Curry cambió mi vida en un excelente sentido. Porque cuando yo este, comencé dentro de la comunidad de seducción, mmm, había cosas que no, no me quedaban claras con respecto a cortejar y seducir. Y gracias a su libro de la posibilidad del sexo, que de hecho fue una de las razones por las cuales entre todas las imágenes que pude que pude escoger para poner, de, para poner de tu mail, o sea, de, de imagen de este video, escogí una en donde él estaba haciendo una exposición de las mujeres manipuladoras, y haciendo... Y, y ahí, aquí, está, aquí está la imagen, que incluso en el fondo se alcanza a ver que está exponiendo sobre el, su libro La Posibilidad del Sexo. Y justo en ese en esa captura de pantalla, es cuando termina de decir estas mujeres se les llama Manipulate Time Wasters, o sea, las derrochadoras de tiempo. Y dije, qué mejor que poner esta imagen, que fue cuando, bueno, cuando yo leí la posibilidad del sexo en el año 2012, fue que realmente entendí por qué tenía que ser Mod Y previo a eso, cuando recién comencé dentro de la comunidad de instrucción en junio de 2012, pues no sabía… Mmm, aplicaba modo 3, pero en directo. Incluso llegué a leer eh, el libro de Mystery Method y aplicaba algunas de sus enseñanzas. En aquel entonces, cuando comencé, sí pude haberme catalogado como púa al inicio en junio de 2012, pero cuando comencé a aplicar Mod One dejé la, los jueguitos, los jueguitos psicológicos, la manipulación, el engaño y conven, comencé a ser específico en esto directo. Gracias a la lectura del de libro La posibilidad del sexo que aquí abajo ustedes lo van a encontrar de manera gratuita y así una vez que ustedes lo lean Van a seguir manteniendo. La memoria viva. Y el legado de Alan Roger Curry. El legado de. El comportamiento Mod 1. Y pues. Como decimos aquí en México. Lo que. Solo, solo se olvida. Perdón. Solo muere lo que se olvida. Entonces. Para mí y para muchos de ustedes, eh, los suscriptores del canal, que aprendieron gracias al conocimiento de los libros de Alan Roger Corrie, y si ustedes en algún momento se lo llegan a transmitir a amigos, a familiares, o incluso si ustedes tienen hijos, a sus hijos, pues qué mejor legado que mantener a la leyenda a esta leyenda pues ya no puedo decir leyenda viviente porque pues falleció pero al menos en mi canal yo seguiré compartiendo mi conocimiento con ustedes de manera completamente gratuita eh, y seguiré promoviendo tanto la filosofía mod one así como también seguiré el dije la filosofía mod one verdad no el comportamiento mod one seguiré promoviendo el comportamiento mod one para que ustedes puedan cortejar y seducir así como también seguiré firme Promoviendo la filosofía Mikto, rechazando el hipnocentrismo rechazando el matrimonio, rechazando los roles como proveedor y protector. Y. demás. Rechazando vivir en concubinato es importante. Ajá, pero bueno, este. Y alguno podrá decir, oigan, pero. Si Alan Roger Curry no era Mikto, ¿no? Alan Roger Curry no era Mikto, era Redfield. Eso yo se los he dejado súper claro. Igual que Rolo Tomasi. Rolo Tomasi, que es, es considerado como el padrino de la Red Pill, por muchos, no por mí, <risa> pero por muchos. Porque la Red Pill ya existía desde mucho antes, desde Esther Villar con su libro del varón domado, que salió en los años 70 Desde ese entonces ya empezó a ver la red pill. Este. Y. Los libros de Alan Roger Curry salieron antes que los libros de Rolo Tomasi, así que la Red Pill ha estado desde, pues, desde antes de Rolo Tomasi. Y yo considero a Alan Roger Curry como el principal exponente de la verdadera Red Pill, donde tú logras averiguar la verdadera naturaleza femenina, tanto con sus comportamientos manipuladores, así como también con sus fachadas de chica buena, cuando en realidad a la chica le encanta coger y tú puedes cortejarla y seducirla para eso. Pueden ver mi video de todas las píldoras donde hablé al respecto. Pero bueno, lo que quiero dejar en claro por el momento es que a gran parte de la comunidad de la androsfera, de la manosfera vamos a sentir esta pérdida sobre todo a los que leímos el libro de la posibilidad del sexo independientemente de que algunos de ustedes solamente leyeron ese libro y decidieron ¿sabes qué? yo ya leí ese libro no me interesa cortejar ni seducir, pero este libro me ayudó a identificar los comportamientos manipuladores de las mujeres me ayudó a identificar a las mujeres malas para mí. A las calientavergas. A las chicas mentirosas, a las infieles. A las que nada más te buscan para que seas su amiguito y demás. Entonces, es una gran pérdida. Y pues, ojalá, les pido a los que me están viendo... Eh, les pido Que compartan el mensaje Que compartan el libro De la posibilidad del sexo Que es el que más Tiene renombre dentro de la androsfera Dentro de la manosfera ...y pues lo pueden compartir con sus amigos... ...lo pueden compartir con sus familiares... ...lo pueden compartir con quien se les dé su... su gana... ...voy a dejar también aquí un, un... enlace... ...este... ...para que... ...si quieren compartirlo de manera... ...anónima... ...y pública a la vez... ...puedan imprimir una imagen... ...esto ya lo había hecho una vez... Había hecho una... Uh, la campaña de... No seas simp Que ahora ya, ya está modificada. No seas un pendejo arrastrado. En donde ustedes podían imprimir... Una... Una hoja. Podían imprimir una hoja y pegarla en el lugar que quisieran. Me refiero a pegarla, no sé... En un lugar público, una plaza, un centro comercial, qué sé yo. Y tiene un, un cuadrito QR para que lo puedan. Para que alguien pase y pueda descargar el libro de la posibilidad del sexo. Se los voy a dejar aquí. Y pues así cada vez más hombres puedan. ¡Ah! pues pueden aprender sobre la verdadera naturaleza femenina, sobre los comportamientos manipuladores y, pues, a tener mejores, mejores interacciones con las mujeres. Es lo que tengo que decir por el momento. Pasen un excelente fin de semana y, pues, aquí en el canal estamos de luto. Hasta luego.